¿Cuándo se libera la mercadería? Transcurridos 15 días desde la fecha de vencimiento del crédito garantizado por el guarda, el tenedor del certificado de depósito podrá retirar la mercadería en los siguientes casos. ¿No? Si el tenedor del guarda fuese desconocido, si el tenedor del guarda se excusa recibir el pago, si el tenedor del guarda se negase a devolver el título de valor cancelado, si el tenedor del certificado de depósito optase por efectuar un pago anticipado. Certificado el depósito y la ley penal. ¿Qué indica el artículo 190 del Código Penal? ¿No? Que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca no obligación de entregar, devolver o hacer uso determinado, sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Es lo que se denomina el delito de apropiación ilícita. Bien, revisando algunos conceptos. El certificado de depósito acredita la propiedad de la mercadería. El guarda garantiza un crédito prendario sobre bienes indicados en el certificado de depósito. Todo propietario puede grabar lo que le pertenece acreditando a la titularía del derecho. Para que exista un guarda, primero tiene que existir un certificado de depósito. No puede haber guarda sin certificado de depósito. Vamos dejando algunas ideas claras. Y entramos al guarda como documento complementario. ¿no? Es un documento accesorio complementario a un contrato de depósito. La emisión del GUARRA no constituye un derecho real de garantía, solamente un derecho accesorio, que genera un derecho real de garantía. ¿no? De acuerdo a la ley de títulos de valores, eh, es un título de valor nominado, completo, de sí mismo, formal y accesorio al certificado de depósito. ¿Qué parte de interviene? el almacén general de depósito y el depositante el almacén general de depósito está facultado por ley para emitir depósito certificado de depósito y de guarda y el depositante que solicita o uno o apostito requisitos para la emisión de un certificado de depósito y de guarda ¿no? eh, el documento eh, debe tener la denominación respectiva de certificado de depósito, debe tener un número correlativo, lugar y fecha de emisión, la indicación del almacén, la descripción de las mercaderías, ¿no? eh, características de ellas, nombre, cantidad, unidad y valor. ¿No? Es muy importante verificar ¿no? el peso, cantidad, calidad y estado de conservación si se trata de bienes perecidos. El valor de la mercadería, que indica pues un valor patrimonial. Eh, ¿Qué valor patrimonial se puede consignar? Eh, puede ser el valor de compra, puede ser el documento de importación, o puede ser la declaración del depositante si es que esto es la manufacturada ¿no? como el caso del pisco que les comentaba donde se puede consignar el depósito en el almacén propio de la empresa de almacenamiento en locales de terceros o en el propio local del depositante en ambos casos llamados almacenes de campos plazo del depósito no excede un año y eh, si hay, son bienes perecibles de 90 días, ¿no? Eh, Podrían o no ser tomadas por el almacén. Monto del seguro. Denominación y domicilio del asegurador. Monto pendiente de pago por almacenaje, conservación, operaciones anexas, indicados, deben estar pagados para la emisión del certificado. La indicación de estar o no las mercaderías afectas de derechos de aduana, tributos, cargas a favor del fisco, ¿no? Eh, si es que la mercadería ha llegado del exterior. Tienen que estar, en lo posible, cancelados todos los derechos de aduaneros. Pueden ser objeto de depósito cualquier clase de mercaderías. Sin embargo, existe una limitación respecto a... El valor, ¿no? Eh, el valor no puede ser menor a 5 y ¿no? Y deben estar en lo posible libre de gravámenes o medidas cautelares. ¿Y ¿Qué responsabilidad o sea, este, conlleva estos documentos? Una responsabilidad civil extracontractual y una responsabilidad civil contractual. ¿Cómo se 12 el guarda, ¿no? Eh, Sendoza o cualquier otro tipo de valor, título valor, es escrituario, unilateral, incondicional, accesorio y Sendoza para transmitir la propiedad o en los endosos eh, especiales que la ley establece, ¿no? como en garantía, en fideicomiso, en procuración. Entonces, el endoso ya usted lo conoce. Eh, bueno, vamos a, a ver esto de acá. Eh, el endoso del guarda por separado el certificado de depósito implica se constituye garantía a favor del endoso sobre la mercadería depositada. ¿no? Sin embargo, el certificado de depósito queda en favor del titular. ¿no? Eh, el primer endoso del guarda no puede regresarse en blanco y tiene que registrarse necesariamente en el almacén general de depósito. ¿Por qué debe saber el almacén de esto? Para ver, conocer que el guarda ha sido endosado y que posiblemente se ejecute en algún momento. Requisitos de primer endoso por guarda. ¿no? Aquí, en este caso, el endoso tiene características especiales. Eh, por ejemplo, debe contener la fecha del endoso, el nombre o nombre oficial de identidad y firma del endosante, nombre y firma del endosatario, monto del crédito, directo o indirecto garantizado, fecha de pago del vencimiento de, de la obligación, teniendo en cuenta el plazo del depósito, intereses, lugar del pago del crédito o la forma como va a efectuarse, y la certificación del almacén general de depósito que le endoso ha quedado registrado en su matrícula o libro talonario. Cuando hablamos de la naturaleza prendaria del WADA, nos referimos a que eh, no es un, una simple prenda civil. Una prenda, una prenda con desplazamiento, sino que implica algunas otras características. ¿Cuáles son las características eh, de que pueda ejecutarse solamente con el endoso del guardo? Puede ser, eh, a un, de, ¿qué forma se puede emitir? A título nominativo, ¿no? como indica la ley de títulos valores. El no cumplimiento del pago del Guardian puede conllevar pues, al protesto, de acuerdo a las normas que hemos estado viendo, salvo que se acuerde que este libere expresamente de protesto. Bien, aquellas personas, naturales o jurídicas que operen como depósito de ordenador autorizado, eh, y como tales se pueden constituidos como los generales de depósito podrán expedir warrants expresando la denominación de warrant de aduanero ¿no? y como que las mercaderías se cuentan abajo la prenda legal a favor del fisco garantía del pago de tributos pertinentes dentro su despacho qué significa endosar un warrant aduanero eh, que la persona no eh, Va, puede adquirir el derecho sobre las mercaderías que están eh, retenidas por el fisco y las podrá liberar ¿no? eh, previo pago ¿no? de los derechos correspondientes. Una forma de que te da para que tú puedas negociar tu mercadería aún estando dentro de un almacenado anéreo. Bueno, el endoso del guarda de procuración es para. Eh, al, se realicen algunas actividades ¿no? respecto de mercadería. ¿no? Por ejemplo, puede ser para que se embarque, eh, para que pueda estivarse. ¿no? La idea es que eh, se puedan realizar distintas actividades eh, autorizadas por este tipo de dos. Bien, hay una particularidad con el llamado guarda ni sumo producto. ¿no? Eh, Aquí llamamos sumo producto a aquellos bienes ¿no? que están en un almacén de campo, en el almacén del, del, del titular, pero que no es estricta su intangibilidad, sino que se le permite al propietario utilizarlos pero sustituirlos de forma inmediata. ¿no? Digamos, tenemos un almacén de campo ¿no? en una empresa que se dedica a la fabricación, a la, sí, a la producción de tela ¿no? y existe un almacén, una cantidad de mercadería almacenada, por de hilos. Y ¿no? eh, y de repente esta empresa necesita utilizar el hilo. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Puede utilizar esos hilos que están en, en, en almacén general de depósito? Sí, pero la única obligación es inmediatamente sustituirlos ¿no? por los originalmente depositados. Ese es lo que se llama pues, el insumo producto. el lugar de depósito, como les indicaba al inicio, puede ser un almacén regular eh, por el cual se entrega los bienes a la almacén general de depósito y este los almacena y los custodia hasta que se solicite la devolución. O un almacén de campo por el cual eh, el depositante entrega en uso parte de su local o a terceros eh, a la almacén general de depósito para que este ejercer control se lo viene depositado en este espacio. A lo que indicaba el, el, el guardan sobre pues, y su producto, ¿no? Eh, super el concepto de mercadería congelada, porque eh, se guarda, eh, no es tan estricta la obligación de intangibilidad de mercadería, pues se permite pues que estas formen parte de un proceso de elaboración o transformación de bienes, siempre y cuando ¿no? el propietario la restituya. ¿no? ¿Cuál es, digamos, la diferencia eh, con un guarda producto? insumos ¿no? lo, lo, Los insumos productos son bienes eh, que no están individualizados, por lo tanto, eh, podrían fácilmente eh, sustituirse, no resarcirse. Por ejemplo, en este caso, tenemos eh, madera ¿no? que, que es, están colocadas como certificado de depósito y van a ser para la fabricación de los, los muebles. Entonces, ¿se puede sustituir la madera? Sí. No, no está cerrado, eh, digamos, la intangibilidad. ¿El guarda se puede endosar? Sí. Ya lo hemos indicado hace un momento. Vamos a ver. Desde México esto no está muy actualizado. Vale, ya, este de acá. Guarda de mercadería en tránsito. Bien. Eh, una empresa puede, pues, este... Realizar pues, actividades de comercio exterior, ¿no? en las cuales eh, compre mercadería del exterior ¿no? y eh, pueda o bien eh, solicitar que se le depositaran los bienes ¿no? y a partir de ese título de crédito eh, solicitar pues, dinero como capital, como capital de trabajo. Eh, mientras dure el proceso comercial de venta de los bienes, este pues, eh, puede financiar su operación y finalmente puede liberar pues, la mercadería ¿no? cuando termine pues, eh, su proceso de venta. En el Perú, si usted desea movilizar una mercadería sujeta a guarda, se va a recurrir al artículo 11 del reglamento de los almacenes generales de depósitos, regulado por la resolución SBS, SBS SBN 40 del 2002, que indica que el transporte de bienes depositados a otro almacén requiere el previo consentimiento tanto del depositante como el del delegado del guardo. ¿no? Y también del contrato de un seguro que cuida los riesgos de esta forma de transporte. Y finalmente, ¿no? por excepción del almacén, por otro lado, estos bienes depositados a otro almacén sin recabar el previo consentimiento del depositante y en su caso del depositor de Juan, cuando se traten de riesgos inminentes que puedan afectar los bienes depositados o resulte imposible el control de los mismos en el almacén de campo. Bien, hasta acá con certificado de depósito, ¿alguna pregunta más? Entonces vamos a tomar asistencia a los que recién hayan ingresado o hace poco para cerrar de una vez lo que es la lista. Ambrosio. Ávaros, Vardales. Doctor, disculpe, Ambrosio, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Calderón Ramos. Buenas noches, doctor. Buenas, Buenas tardes, Campos Pinto, Carbomaca, Capa, Coya, Semeño, Choque, Cruz, Cutipa, Presente Cutipa, gracias. Del Valle, Dorado, Durán. Estofanero. Presente doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Líjar. Guamaní. Huanca. Guari. Juárez. López. López. López. López, López. López. Ok. Lozano. Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Naval, Neira, Olivera, Oyola, Paredes, Reyes, Rodríguez, Uber, Néstor Rojas, Virginia Rosas, Salas, Sánchez, Luisa... Sí. Buenas noches, doctor. Presente, Sánchez García Luisa Verónica. Buenas, noches. Bueno. Sedano, David, Silva, Siqueiros y el comprador o adquirente. ¿Quién es el vendedor? El que presta servicio, ¿no? El que entrega la mercadería. ¿Y quién es el comprador o adquiriente, el usuario? que deja constancia por propiedad de haber recibido la mercadería o que se le ha prestado el servicio y asume la obligación de cancelar. También puede haber un garante, que es una persona general de la relación que asume la obligación del adquiriente en caso de incumplimiento, un endosante a quien se le entrega el título valor mediante el endoso. Características de la factura conformada se origine la compra -venta de mercaderías o prestaciones de servicios ¿no? que implique la entrega de una factura. El objeto de la compra u otras relaciones contractuales debe ser mercaderías, sujetas al comercio, distintos a dinero o sujetos al registro. Los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables o no, y están sujetos o no agravables. ¿No? La conformidad puesta por el comprador o adquiriente eh, demuestra por sí sola que recibió la mercadería y está, está, han sido recibidas a su satisfacción. Solo con la conformidad suscrita por el comprador obligado eh, el título puede ser transmitido. Eh, además, el título la factura conformada eh, representa pues el derecho a cobro del saldo de precio, así como la, mer el, la, la prenda sobre la mercadería no cancelada. Entonces, puntualizando, una factura conformada se origina en la compra de mercaderías, transferencia de bienes o de servicios, en la cual se acuerde un pago diferido, un pago a futuro. El título valor va a acreditar la existencia de una transacción comercial o causa de la emisión, requisito de una factura conformada, el objeto de venta que puede ser bienes o servicios, la conformidad dada por el cliente o comprador. El contenido de una factura conformada, a diferencia de una factura comercial, eh, es la siguiente. Tiene la denominación de factura conformada, el lugar y fecha de emisión, nombre, documento de identidad y firma y domicilio del emitente, nombre, domicilio y número de documento de identidad del comprador adquirente, lugar de tener las mercaderías, descripción de las mercaderías, valor unitario y total de la mercadería, valor total o parcial pendiente de pago, fecha de pago del monto, indicación del lugar de pago y el número del comprobante correspondiente a la transacción. Y aquí vemos una factura conformada tiene un número correlativo en este llevar van lugares de pago lugar de entrega de mercadería valor unitario valor total precio pendiente de pago y los datos del límite. es diferente a una factura comercial sí ¿Cómo se transmite? Se transmite por el endoso y entrega física del título. Obligaciones del adquirente. Que está obligado al pago de la creencia que representa el título. Y el incumplimiento del pago ¿no? va a conllevar, aparte de, de otorgar el derecho a la acción directa, eh, responsabilidades civiles y penales que, corresponden, que le corresponden como depositar. El comprador adquiriente queda construido como depositario de los bienes escritos en la factura conformada. Si el comprador acepta y decide pagar el valor de los bienes en dinero, deberá cubrir el monto de la suma instruida, los intereses y los gastos incurridos por el tenedor del título para el cobro. Derechos del vendedor son exigir el pago consignado de la factura según el vencimiento. Y en caso de demora, solicitar el pago extrajudicial o a través del ejercicio de acciones cambiarias. Investigar el estado y conservación de la mercadería afecta a considerarlo necesario. Y en cuanto a obligaciones, está el entregar los bienes indicados en la factura. Y estos bienes deben ser descritos tal y como está en el documento. A ese le entrega en el domicilio fijado de la factura o en todo caso en el domicilio del accidente En cuanto a la factura comercial, encontramos la siguiente diferencia, ¿no? La factura conformada está regulada por la Ley de Títulos y Valores, la factura comercial está regulada por el Reglamento de Comprobantes de Pago, eh, la emisión de una factura comercial es obligatoria. La de una factura conformada es voluntaria. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, doctor, en las dos diapositivas atrás habla de la suma insoluta. ¿Se refiere a la suma total del monto? Sí, la suma total del monto. El saldo del precio, del pago, de la, de, la, de la diferencia o en todo caso... Si no pagaba nada, el pago total. Ya, doctor, gracias. Listo. No Señor ¿alguna ¿Pregunta, pregunta? Sí, exacto. Eh, con respecto a la factura conformada, eh, bueno, primera vez que escucho esa palabra, porque yo soy gráfico, y nunca he tenido la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo. En todo caso, ¿esta factura conformada, en qué caso se puede utilizar? Ajá. Si tiene, por ejemplo, este, ¿cómo se dice? Reglamentado por la SUNAT? Si sí, no está reglamentada por la SUNAT, no eh, pueden ser valores que las personas eh, los pueda tener preimpresos, cuales utilizan ahí en el servicio de la imprenta, o en todo caso formatos, no formatos, este, como aquí indicamos, no no está, no tiene que tener pues, este, eh, la, la rigurosidad de una factura comercial. Eh, la, la, el, la factura comercial ¿no? es un comprobante de pago la factura conformada no es un comprobante de pago ¿no? eh, la factura comercial sustenta operaciones ¿no? para la contabilidad pero no puede ser transferible por endoso ni de crédito ¿no? se emitió y ahí quedó en cambio una factura conformada sí puede ser transferida por endoso entonces eh, la factura comercial acredita la operación comercial y la factura conformada le da seguridad pues al vendedor o prestador del servicio de que le paga, Entonces, no, este, no es una, un comprobante de pago, eh, sino un título de valor. Sobre todo título de valor, en todo caso. Así es. ¿Qué es importante? Sí. Eh, como les indicaba, ¿cuál es el, el aspecto práctico de la figura conformada? ¿No? Digamos, nosotros tenemos, eh, nos dedicamos a vender, pues, mercadería que no, no se nos va a hacer pagada inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Le damos la mercadería y tenemos que firmar paredes letras o títulos valores que aseguren, pues, el pago de esa mercadería. Si utilizamos la factura conformada, lo que podemos, lo que vamos a lograr es que Basta que la persona reciba su factura comercial y también firme la factura conformada, ¿no? Y dando conformidad a la recepción, este, ya tiene un título de valor ustedes para requerir el saldo del precio en el plazo que se indica. O en todo o el, el saldo o que se cumpla con todo el pago completo de la mercadería. no así es ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, yo tengo un caso así similar. Uh -huh. eh, cuando yo tenía un negocio, doctor, de las cuales vendía crédito y me pagaron una parte y la otra parte ya no, de ahí donde me asaltan, me roban, tuve un problema y ya de ahí de baja la empresa. Y quisiera saber, doctor, ¿cuándo prescribe esa factura? ¿La factura comercial o la factura conformada? Comercial en este caso, doctor, porque yo pagué los impuestos a su dato... Eh, eh, es este una deuda, una obligación personal, son 10 años. Sí. ¿Cuánto? 10 años. Ah, ya, ya doctor. El doctor, desde ahí, doctor, quisiera hacerle una, una consulta ya un poquito más profesional, ya, doctor, no. en cuanto para iniciar una acción. El profesor usted? cobra, por si acaso. <risa> no hay problema, nos ayudamos. Nos, nos Gracias. Listo. Gracias, doctor. No, Profesor, este, ¿en qué casos, por ejemplo, si me dice usted que no está normal la nada, esto, ¿en qué, en el plano legal está esto, justifica este tipo de transacción así de factura conformada? Sí, está en la ley de títulos valores. Ah, ya está. Si no, digamos, ¿por qué han utilizado el nombre de factura conformada? Porque si usted la observa, prácticamente es una factura por que le han impuesto algunos sus elementos. Entonces, la factura comercial sí tiene que emitirse, pero ¿qué es lo que se suele hacer? Se emite la factura conformada y eh, la factura comercial. Entonces, donde te firma la resolución de mercadería la factura comercial y en ese momento ya se convirtió en un título barro. Esa es, digamos, la operatividad.